A lo largo de la historia, los relatos y leyendas de seres sobrenaturales y monstruosos se han hecho presentes en el temor de cada civilización, pero una serie de monstruos se popularizó por todo el mundo cuando la cinematografía llevó sus historias a la pantalla grande. Estos monstruos provienen de la literatura y la distorsión de la realidad. Ahora los conocemos como monstruos clásicos, y hoy profundizaremos en la historia de Drácula, el símbolo de los vampiros, Drácula. Este ser es el más emblemático y principal cuando se habla de los monstruos clásicos. La raíz de su origen nos lleva al príncipe de Valaquia, hoy Rumanía, Vlad Tepes, el empalador, personaje del cual se inspiró Bram Stoker para la novela de Drácula. Vlad era un tirano medieval que fue muy popular por liberar la región de los otomanos. Este príncipe se le conocía además por sus castigos ejemplares que consistían en clavar a sus enemigos por el recto y dejarlos a la intemperie a la orilla del camino hasta que murieran de la forma más horripilante. Por tales actos se le puso el sobrenombre de Draculea que refiere a dragón. Sin embargo, por el cambio en la connotación moderna se ha definido como demonio. Hasta este punto Drácula no tenía la imagen de un hombre de piel pálida con ojos penetrantes, colmillos y capa. Eso se adaptaría poco a poco más adelante. Un dato sobre este primer Drácula es que al príncipe no se le menciona que efectivamente haya tomado sangre humana, pero sí derramó mucha de sus enemigos a los cuales ejecutó de las formas más grotescas. Otro importante dato es que tampoco es el origen de los vampiros ya que antes de popularizarse, las leyendas sobre vampiros ya existían. Él solo fue la inspiración para darle vida a un personaje que vive hasta nuestros días. Drácula representa a los vampiros. Estos son cadáveres de herejes que rechazaron el cristianismo. Duermen durante el día, pero por las noches despiertan con una sed insaciable de sangre, por lo que salen en búsqueda de víctimas. Su lugar de descanso durante el día suele ser la tumba donde los sepultaron, o en algún ataúd dentro de su castillo. También pueden descansar en algún lugar oscuro, colgados como si se trataran de gigantes murciélagos. Estas son las ideas que comenzaron a formarse después del siglo XVII, cuando la creencia en los vampiros fue especialmente fuerte en el imperio astrohúngaro del este de Europa, donde docenas de casos fueron reportados, incluyendo el de Peter Plochowitz cuyo cuerpo resucitado supuestamente mordió y asesinó a varias personas. Las autoridades se vieron obligadas a desenterrar su cuerpo y afirmaron que se trataba de un vampiro real, por lo que le clavaron una estaca en el corazón y redactaron un reporte oficial, el cual, por supuesto, creó pánico en la población. Estos casos y otros de diversos vampiros en la época tuvieron una poderosa influencia en los escritores del siglo XIX, notablemente en el autor irlandés Bram Stoker, quien en 1897 publicó la novela Drácula. Y a partir de entonces se convirtió en fuente de muchas de nuestras ideas modernas sobre los vampiros y sirvió de inspiración para todo un mundo de nuevos libros y películas. De esta forma nacería la leyenda de Drácula y la evolución del vampirismo. En la novela de Drácula, el conde vive en un castillo en ruinas en Transilvania, donde un visitante inglés de nombre Jonathan Harker descubre que el conde es un vampiro. Harker huye a Inglaterra, pero los seguidores de Drácula lo transportan en su ataúd y convierten a una de las amigas de Harker, llamada Lucy, en vampiro. Poco después, Drácula ataca a una mujer de nombre Mina y huye de regreso a Rumanía. Pero Harker lo sigue y lo asesina, salvando con esto... Camina. La novela fue tan popular que Drácula se convirtió en el personaje de ficción con más adaptaciones y apariciones en el cine. Con el invento de la cinematografía, donde George Méliès crearía el filme La mansión del diablo, donde se representa la idea del vampirismo con algunos detalles ya conocidos en la novela. Pero fue hasta 1922 cuando la película alemana Nosferatu se convierte en la primera película muda relacionada con la novela de Bram Stoker la cual tuvo que cambiar el nombre para no tener que pagar los derechos de autor por lo que en esta ocasión fue el conde Orlock que por primera vez daba la imagen de un ser escalofriante como no ha habido otro la ambientación de esta película y hiela la sangre es perturbadora y es un icono del cine de terror curiosamente Drácula estaba destinado a morir en su primer película, y desaparecer para siempre, ya que la viuda de Bram Stoker logró una orden judicial para destruir todos los negativos de la película de Nosferatu, pero las copias que fueron distribuidas en el resto del mundo impidieron su total desaparición. Aunque Drácula nació en otro continente, fue en Hollywood quien lo convirtió en la reconocida figura del vampiro que todos conocemos. Esa visión de un aristócrata con acento marcado, pelo relamido y capa se la debemos a Universal Studios, que en 1931 lanzó la película Drácula, con Bela Lugosi como el protagonista. Este actor fue quien marcó la apariencia del personaje para siempre, además, que fue la primera vez que se escuchaba la voz del conde en el cine. <risa> México tuvo una participación distintiva en la imagen del Conde Drácula, que complementó la imagen de este vampiro. Cuando en 1957 se estrenó la película mexicana El Vampiro, donde además de tener la figura característica del conde con traje negro y capa, se le agregaron colmillos, los cuales se volvieron un símbolo por sí solos de este personaje. Esta película fue considerada la mejor película de horror del cine mexicano, aclamada en México y en el extranjero, considerada como una película de culto, gracias a la interpretación de Germán Robles como el famosísimo Conde Drácula. En 1958, Drácula da un salto más a la modernidad y ahora aparece en una nueva película, ya a color, y mucho más violenta. La producción fue dirigida por Terrence Fisher y el actor fue Christopher Lee quien encarnó al conde ahora con los ojos enrojecidos y sanguinarios esta interpretación fue tan exitosa que tuvo ocho secuelas en donde Christopher Lee apareció en seis aunque hubo otras versiones de Drácula durante las siguientes décadas no fue sino hasta 1992 cuando se lanzó una de las más memorables la versión de Francis Ford Coppola Drácula de Bram Stoker donde Gary Oldman nos presenta un Drácula diferente, pero bastante aterrador. La película tuvo una excelente aceptación, y los críticos la calificaron como la mejor adaptación cinematográfica de la novela, pero el Drácula no consiguió quedar como un referente cambiando al ya conocido. De estas y otras películas, se agregaron más características a los vampiros y a Drácula. Por ejemplo, que éste puede convertirse en murciélago, lobo o incluso una nube de vapor. Hipnotizan a sus presas y muerden su cuello succionando la sangre. La víctima no siente dolor y después recuerda poco del encuentro. La única señal del ataque son dos cicatrices circulares en el cuello, hechas por los colmillos del vampiro, que finalmente al encontrar la muerte despertarán convertidas en vampiros. Durante el día se está a salvo de este personaje, ya que siempre evitará la luz del sol. La sal o el agua bendita también pudieran repelerlo, y las cabezas de ajo en las puertas evitarán que los vampiros entren a tu casa por la noche. Los crucifijos también son eficientes, ya que Drácula terminó siendo un ser demoníaco. Y para terminar con él, se necesita clavarle una estaca en el corazón, la cual sigue siendo la forma clásica que sobrevivió desde el siglo XVII. Y es así como la imagen del vampiro es representada siempre con el atuendo de Drácula, un clásico que podemos ver en todos los países donde haya un evento de disfraces de terror y en las caracterizaciones de los niños en Halloween. Me gustaría terminar con este tributo al origen de Drácula con una parodia infantil, representada por Carlos Espejel en México como Chiqui Drácula, en la serie de televisión Chiquilladas y otras películas hay una víctima. Sin embargo, creo que aunque pasen los años y las modas y dinámicas sociales cambien, la imagen del conde Drácula que creó el cine vivirá por siempre, curiosamente igual a la inmortalidad que se le atribuye. Espero les haya gustado este especial sobre el origen de Drácula. Y no se pierdan el siguiente video donde conoceremos el origen del hombre lobo. Estamos en el mes de octubre y vamos a llegar a noviembre también. Un especial de terror donde traeremos los monstruos clásicos aquí en Oxlack. Déjenme sus comentarios, suscríbanse a este canal, compartan este video y no se pierdan el siguiente. Nos vemos hasta la próxima.